La fuerza de la fuerza no será necesaria, pero la fuerza de la fuerza es necesaria con cualquier medio que requiera. En octubre de 2001, los ataques del imperio comenzarían sobre Afganistán. Tenemos que parar el terror. Me llamo a todas las naciones para hacer todo lo que pueden para parar a estos terroristas. 18 meses más tarde, le tocaría el turno a Irak. Miles de civiles son masacrados por los bombardeos del ejército estadounidense. Hombres, mujeres y niños que nada tenían que ver con el atentado a las Torres Gemelas cayeron bajo sus bombas en una acción que no guardaba relación con la lucha antiterrorista. Una de las primeras voces que se levantó por la irracional embestida contra el pueblo afgano surgió desde Venezuela. Que se busquen soluciones al problema del terrorismo, sí, que se busque a los terroristas. Pero así no, ¿eh? así no. Miren estos niños, estos niños estaban vivos ayer, estos niños estaban comiendo con su padre y les cayó una bomba, una bomba de las que están lanzando sobre Afganistán, esto no puede ser. Atreverse a enfrentar el negocio de la guerra del imperio tiene su costo y Venezuela lo pagaría a partir de aquel desafío. Durante los dos primeros años del gobierno bolivariano se hicieron cambios profundos en muchas leyes y políticas. La nueva constitución bolivariana detenía el proceso de privatización del país que habían iniciado los gobiernos anteriores. La OPEP, organización que reúne a los países exportadores de hidrocarburos, se vio fortalecida con el impulso de Venezuela, quien asumió la presidencia en defensa de los precios del petróleo frente a las grandes potencias mundiales. Persiguiendo el ideal de la Unión Latinoamericana, se establecieron acuerdos energéticos con diversos países de la región. Para los grandes intereses del norte, Venezuela marcaba un rumbo muy distinto al de la globalización neoliberal, y desde aquellos momentos comienza a fraguarse un plan para salir del gobierno de Hugo Chávez Frías. La excusa fue el acercamiento de Venezuela a la República de Cuba. Con el argumento de que Venezuela se convertiría en un país sin libertad, los sectores de oposición desatan una intensa campaña contra cualquier iniciativa de cooperación entre ambas naciones. Hay para los pobres, hay petróleo porque... Estas afirmaciones fueron ampliamente respaldadas por los grandes medios de comunicación de los Estados Unidos, reforzando la matriz de opinión pública mundial. Están adoctrinando a nuestros jóvenes con principios dogmáticos de Cuba para que denuncien a sus padres cuando hablen en contra del gobierno. Nuestro presidente está embelesado en una forma sexual tipo Freudiana, con. Uh... El, el, el señor Fidel Castro Si sí, no hay un embelleto Estos médicos cubanos que Chávez se trajo de Cuba Para adoctrinar solamente a nuestros jóvenes Y estos médicos verdaderamente No tienen mayor utilidad en Venezuela La Organización Mundial de la Salud Recomienda tener un médico por cada 4.000 habitantes En Venezuela, de, de médicos venezolanos Tenemos un médico por cada menos de 500 habitantes No hay ninguna justificación para tener a estos, a estos médicos en Venezuela Los médicos venezolanos Le dan palo, ¿no? En los primeros momentos de esta campaña se trató de hacer creer que el gobierno bolivariano se encontraba infiltrado por miles de agentes cubanos que en pocos meses darían un vuelco hacia una dictadura comunista en Venezuela. El caso más elaborado y sonado fue el del falso agente cubano Juan Álvaro Rosabal, cuyo testimonio, ampliamente divulgado por los medios, alarmó al país al afirmar que junto a él se encontraban 1.500 agentes más en Venezuela. Hacía un trabajo ideológico dentro de la población de Venezuela con vistas a que saliera un próximo presidente, que no sabíamos cuál era, un próximo para ver si podemos, sabíamos que venía algo de izquierda que se iba a hacer en América. Lo este viernes y señaló que desde hace tres años ...hay agentes de su país infiltrados en Venezuela y que hoy en día incluso hay cerca de 1.500 mil. Un espía que se prestó para este juego de tratar de ayudar a Fiel en la invasión que nos está haciendo al pueblo de Venezuela. Pero al final el falso espía reveló que había sido contratado para ser la estrella de aquella campaña de mentiras. Juan Álvaro Rosabal se siente engañado. Gracias, Dispuesto a enfrentar su responsabilidad. ahora cuenta otra historia sobre su vida en Venezuela. Admite que vino en el año 97, pero no en labores de seguridad, sino buscando mejoras económicas. Contratado por la mafia cubana de Miami para protagonizar este show, el falso espía lo confesó todo a cámara, pidiendo disculpas por la farsa montada. Y pasar el mal momento de haber engañado de esta mentira. Y pasar el mal momento de haber engañado de esta mentira. Existencia de una estructura de propaganda muy bien organizada y financiada, que junto a otros elementos y el apoyo de la mafia de Miami, revelaban la existencia de una estructura de propaganda muy bien organizada y financiada, que continuaría creando matrices de opinión para destruir el proceso de cambios en Venezuela. Una clase social poderosa se lanzó contra las medidas de gobierno. Y eso lo podríamos, podríamos colocar como un punto de inflexión en diciembre del 2001, cuando después de aprobar las leyes habilitantes, la clase poderosa Fe de Cámara e incluso la Iglesia Católica deciden no seguir hablando con José Vicente Rangel, que era el enlace entre el gobierno y los sectores de Fe de Cámara, la Iglesia Católica y los medios de comunicación. de 2001 la federación que reúne a los grandes empresarios organiza una huelga general ante las nuevas leyes impulsadas por chávez hacemos una exhortación a todos los empresarios a que se mantengan perseverando entonces en esta lucha que hoy hemos iniciado y que mantengan sus Santa Marías abajo sus puertas cerradas que mañana los trabajadores no se hagan presente en sus puestos de trabajo. Pero el apoyo de la población a las nuevas medidas llevó al fracaso del paro. Venezuela pierde, pierde. Entonces, ¿qué fe de cámara quiere a Venezuela? ¿Cuál es ese amor a la patria, a la nación? ¿Cuál es ese amor que están dando? Ninguno. Toda la mayoría de las personas están trabajando. Y la, las camionetas están trabajando y a los comercios están abiertos también. Y hay mucha gente que están trabajando. Yo creo que ese fue un fracaso. La receta del perfecto golpe de Estado que los gobiernos estadounidenses habían aplicado en América Latina por 50 años les fracasaba en Venezuela al chocar con el enorme apoyo popular con que contaba la revolución bolivariana. El pueblo venezolano veía en las leyes de tierras, la ley de pesca y otras 47 nuevas leyes, la materialización de una distribución más equitativa de la riqueza. Esta ley de tierras para el pobre, no para los ricos, porque los ricos quieren para los bolsillos de ellos. Porque Chávez les ha dicho la verdad. ¿eh? Entonces, pues, anteriormente la gente no decía nada porque todo el tiempo era mentira. Yo les prometo, les digo, pero como nadie cumplió, pero como ahora este le dice la verdad, es que con más y que se pique, como él dice, eso es lo que yo digo. Yo 100% lo apoyo a Chávez. Y por esa razón, todos los días que me queden a mí de vida, no son míos, sino que le pertenecen al pueblo heroico de Venezuela. la construcción bolivariana a la construcción del socialismo venezolano del siglo XXI. Ante el fracaso del paro del 2001, el gobierno estadounidense destinó grandes cantidades de dinero a financiar a los grupos y personajes que le servirían como agentes de desestabilización. Se forma un comité en Washington, un comité uh, interministerial con la participación de todos los las agencias envueltas, envueltas en uh, las intervenciones y en conjunto hacen las decisiones de quién va a financiar cuál actividad para uh, remover del poder al presidente Chávez y la coalición que lo apoya. Esta, este programa uh, tiene cuatro participantes principales, la NED, con sus cuatro fundaciones asociadas, la Agencia de Desarrollo Internacional o AID y la CIA con actividades clandestinas y el financiamiento adicional que puede ser necesario. Millones de dólares que, está repartido, que están repartidos entre decenas de organizaciones venezolanas. Lo que he conseguido hasta el momento ya es un esquema muy compleja y muy profunda de intervención. No solamente financiamiento, sino apoyo y entrenamiento político. Los primeros documentos que salieron fueron de este National Down for Democracy, o la NED, que me entregaran 2.000 páginas, un poquito más, sobre todos los proyectos que ellos estaban realizando aquí en Venezuela. Lo que se veía de, en ese documento era un financiamiento a los sectores de la oposición. Hoy hemos llegado hasta la Avenida Bolívar, pero que se preparen porque el 11 de junio vamos hasta Miraflores. ¿Cómo se hace esto? Pues el dinero viene del gobierno al Fondo Nacional para la Democracia. NED entonces pasa el dinero a una de las cuatro fundaciones asociadas como de los dos partidos políticos y la central sindical o la cámara de comercio y ellos canalizan el dinero a través de contratos con organizaciones venezolanas Estos contratos tienen que ser aprobados por oficiales del gobierno de los Estados Unidos de manera que no hay nada de privado en cuanto a esas, esos programas y, uh, y las operaciones en general todos son programas del gobierno de los estados unidos De comando F4 en el caso de Venezuela. La persona que vemos impartiendo instrucciones a paramilitares en territorio norteamericano es el capitán venezolano Luis García Morales, activo opositor al presidente Chávez. Así como él, otros personajes de la oposición golpista pasaron por allí. Hace dos años y medio atrás que el coronel Soto vino aquí desde Venezuela. Se entrevistó con nosotros y yo le di la sugerencia antes de la primera manifestación de Venezuela que había que eliminar a Chávez, que había que eliminar a Chávez. La injerencia del norte se valió de personajes que en Venezuela se presentaban como líderes de una oposición pacífica, luchadores por la libertad y la democracia, mientras mantenían estrechos vínculos con el terrorismo que avalan las agencias de inteligencia extranjeras. Y le dije también anteriormente a un alcalde que vino a Venezuela, que se reunió conmigo, y le dije que había que eliminar a Chávez si querían un cambio político en Venezuela. Yo le me dijo que él pensaba que con el voto revocatorio iban a sacar a Chávez del poder. Este muy bien, con De esta posición vamos a... Estamos haciendo ejercicios militares Together en Venezuela-Pisco eh, y tenemos una alianza eh, con un compromiso de que intercambiar información de contrainteligencia militar, ellos nosotros y nosotros. ¿Qué frecuencia ellos? más o menos practican, cómo se sienten? La frecuencia en que se practican es de acuerdo a la necesidad que nosotros tenemos en la organización, de acuerdo a momentos determinados. ¿Están preparados? ¿Cómo se siente? Estamos preparados y nos sentimos orgullosos de pertenecer a Comando F4 ya que es una de las organizaciones que ha sabido llevar la lucha directamente dentro de Cuba. ...avanzando a poco a poco, mantiendo el alineamiento. Venezolana entra un poquito más. La gente de Venezuela el alineamiento, avanzando. El objetivo en el caso militar es la, es la penetración inmediata y la aniquilación rápida del objetivo en el menor tiempo posible para lograr rápidamente lo que queremos en ese, en ese momento. Nunca damos a conocer todo el trabajo nuestro por medida de seguridad. Y nunca damos a conocer cuántos miembros tiene el Comando F4. Y nunca damos a conocer en Cuba quiénes son los que trabajan con nosotros. Ni en países como Venezuela, que el nombre. De Francisco Caballero es un nombre de guerra para que pueda trabajar sin que sepan quién es. Y tenemos varios miembros de Comando F4 en Venezuela trabajando, pero no damos a conocer su nombre. Le damos nombres que no son lo legítimo de ellos. Avanzada, avanzada, avanzando a poco a poco, manteniendo el alineamiento. Venezolana, entra un poquito más. Arriba, la gente de Venezuela, está alineamiento. Avanzando. Si a Chávez no le arrancan la cabeza, tienen otro caudillo en, en Latinoamérica. Los métodos empleados por la injerencia estadounidense contra Venezuela han constituido una verdadera avalancha de terrorismo, conspiraciones y atentados, utilizando todos los niveles del poder imperial. Desde Washington, el secretario de Estado norteamericano Colin Powell expresó su preocupación por ciertas acciones del presidente de Venezuela. We have been concerned with some of the actions of uh, Venezuelan President Chavez, President Chavez, Chavez, Venezuelan President Chavez. We have been concerned with some of the actions of uh, Venezuelan President Chavez and his understanding of what a democratic system is all about. I'm sure that all of us are going to be watching very closely to see what goes on in Venezuela and with President Chavez in particular. Este ha sido un recuento de las principales acciones de desestabilización contra Venezuela desde 1998 hasta el año 2002. Un sabotaje a la industria petrolera venía en camino y en los años siguientes continuaría una larga lista de conspiraciones y atentados. If terrorists, terrorists. If they fund a terrorist, La injerencia contra Venezuela dejó de ser una invasión silenciosa para convertirse en una abierta guerra por el petróleo en la que el imperio no ha cosechado sino fracasos ante la determinación de un pueblo soberano. Declaramos abiertamente el carácter antiimperialista de esta revolución que hoy vengo a ratificarlo. Esta revolución ratifica hoy con más fuerza su carácter antiimperialista. Esta mirada que hoy nos acompañaba, la invasión silenciosa, la CIA contra Venezuela, la CIA contra la revolución bolivariana, también para entender eh, en qué manejos nos encontramos cada vez más violentos. Hoy estaba repasando... Un discurso del presidente Joe Biden cuando era senador alentando a apoyar a Inglaterra en la guerra de Malvinas, ¿no? eh, la guerra contra, contra Argentina. Imagínense que hoy Argentina tiene que negociar, entre comillas, con Biden el apoyo por el tema del Fondo Monetario FMI y la deuda impagable que nos clava el macrismo por las próximas generaciones. Eso es la política norteamericana, ¿no? una permanente... Historia de saqueo, violencia, muerte y destrucción que ha llevado a este imperio, hoy en decadencia, pero no por ello menos peligroso, a seguir tratándonos como su patio trasero. Con este documental nos encontramos ya para la semana que viene, con otro repaso más acá en este Cartago 2022, firmes, durante todo enero, acá en la mirada cotidiana que tenemos en nuestro canal. Hasta entonces.